Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Velasco. Eh, tengo una comercializadora de suplementación deportiva aquí en México. La verdad, tomé el curso. Eh, estaba un poco nerviosa en si tomarlo o no tomarlo. La, hasta este momento me encantó. Lo que he aprendido en este taller son bastantes técnicas de venta. Algunas ya las hacía yo inconscientemente hace un tiempo, este, algunas otras no tenía ni idea. La verdad es que esto me ha ayudado para eh, perfeccionar mi, mi, mi esquema de, de ventas tanto conmigo como en mi comercializadora y con, con la gente de mi trabajo. Y pues eh, la verdad lo recomiendo ampliamente. ¿A quién se lo recomiendo? A empresarios que quieran expandir su negocio, que quieran perfeccionarlo, que quieran pulirlo, que quieran vender eh, de una manera más consciente para que pues dé más resultados y para que pues sus ventas eh, aumenten considerablemente. Gracias.